como sabemos que el que va a comprar no está comprando tanto la casa o el edificio o la estructura, sino de que está comprando el instrumento del negocio, pues entonces al no visualizarlo, pues no hace la transacción. Esto haría para poder vender un edificio o una casa que nadie quiere comprar. hoy vamos a hablar de cómo revivir un edificio. Muchas veces tenemos una herencia y tenemos una estructura, ya sea una casa de uno o dos pisos, está muy maltratada y no hay forma de yo poder vender eso. Porque realmente cada vez que va un cliente, cada vez que una persona interesada la ve tan mal que no tiene capacidad de imaginarse. Y como sabemos que el que va a comprar no está comprando tanto la casa o el edificio, o la estructura, sino de que está comprando el instrumento del negocio. Pues entonces, al no visualizarlo, pues no hace la transacción. ¿Qué yo haría para poder vender un edificio o una casa que nadie quiere comprar? Ahí entra lo que se llama hacer una miopía de valor. ¿Cómo hacemos eso, Calderón? ¿Qué es eso? Literalmente, cuando yo compro una propiedad, yo estoy comprando un instrumento que me va a, a llevar a mí a tener un resultado para atrás en la rentabilidad. Yo estoy comprando algo que me ayuda a tener más rentabilidad, que es lo que me da el banco. Y por esa condición, pues lógicamente yo voy a pagar más. En la medida que yo bajo el nivel de incertidumbre, o sea, que estoy visualizando claramente cómo voy a hacer la operación y cómo eso va a tener retorno, pues yo voy a sacar dinero del bolsillo y lo voy a pagar. En la medida que no tengo claridad, que tengo mucha certidumbre de cómo eso va a pasar, pues no quiero pagar o quiero pagar muy poco. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Vamos a tomar esta casa o vamos a tomar este pequeño edificio abandonado y lo vamos a terminar. Vamos a poner una gotita, un 10-15%, vamos a colocar la pintura, vamos a colocar la puerta y lo vamos a rentar. Para el tema de la renta, yo voy a tratar de que los primeros tres meses de esa renta el inquilino no me lo pague y lo que estoy buscando es, es que ese nuevo negociante ese nuevo esa nueva persona que voy a colocar ahí en ese local pues entra al local, ponga a funcionar, tenga utilidades, beneficios, tenga beneficio esa farmacia, esa temencia, tenga beneficio esa fajetería y ya con beneficio yo puedo cobrarle y al cobrarle se mantienen seis meses más y luego que están funcionando seis meses, ahí yo sí puedo venderle a un tercero porque ya ve el edificio funcionando o la casa funcionando con esa farmacia que él no sabe que yo le di los tres meses primero gratis. Sino que sencillamente ya lo puede visualizar y eso le baja el nivel de incertidumbre, eso le baja el nivel de estrés y por ende paga porque ya ve el edificio funcionando. Muchos de nosotros tenemos el dinero para comprar un pequeño edificio, tenemos dinero para comprar una pequeña casa, pero no tenemos la estrategia de cómo hacer que eso comience a funcionar de cómo se que eso comience a producir dinero. Y al no tener eso, no pagamos. O sea, ahí nosotros entramos y ayudamos. De manera que este edificio, que antes era sencillamente sucio, que estaba o feo o abandonado, ahora se puede sí vender o rentar más caro. Porque ya lo vendo o lo rento funcionando. No es lo mismo un edificio vacío que un edificio ya rentado. Con una, dos, tres unidades rentadas funcionando. A nivel de venta, porque estoy bajando el nivel de 101. Yo soy la que te toca al el presidente de la Construcción, me puede escribir su comentario ahora en el de YouTube y también en tu WhatsApp, miren. Quizás muchos de ustedes no están pasando por esta situación, pero yo estoy seguro que conocen a un amigo, a un familiar que tiene un pequeño edificio abandonado y no encuentra la forma de cómo venderlo. Que tiene una pequeña propiedad, ok, y no encuentra la forma de que le paguen el precio justo. Yo les pido que ustedes lo ven bien, que se lo compartan esta información, porque quizás encuentran un mismo camino,